Sexto Festival Internacional de Cine de Cali, Fit Cali. Bienvenidos al primer informe de varios sobre la edición número sexta del Festival Internacional de Cine de Cali. Este año han llamado a este festival la sucursal del cine por lo que se conoce a esta ciudad como la sucursal del cielo. En la inauguración a la cual acabamos de asistir, se escenaron dos películas, el cortometraje Montañita de Rubén Mendoza y el largometraje Garras de Oro, Herida de un Continente, que es un documental sobre la película que se hizo en 1926 aquí en esta ciudad, y parece que en Italia, inclusive en Fontibona, allá en Bogotá, que se llamó Garras de Oro y que habla de cómo Colombia perdió a Panamá hasta hace una hora que estuvimos seguimos poniéndole la música eh, eh, eh, y pues me imagino que va a tener otros cambios eh, eh, posteriormente sobre todo para entender eh, la actualidad yo mundo que de pronto es una obligación generacional entender eh, los acontecimientos del pasado para poder entender el presente crear un poco la avalancha del futuro, digamos, que siempre nos desarrollan. Impresionante documental, donde conocemos muchas cosas de nuestra historia, de la historia del cine y de cómo se hizo una gran película colombiana en 1926, que reflejó toda la problemática mundial que en ese momento se vivía. Yo creo que tiene la misma maldición de Garras, ¿no? es decir, eh, eh, eh, es una película difícil también, no es para público muy... muy... Muy amplio, no es una película de entretenimiento para gente cansada que llega a la casa. Eh, es una película para ver, digamos, eh, de, una, más atenta, de una manera más atenta. Y, y claro, eh, va, va, va teniendo su propio público también. Desde Cali para Noticias Capital y la televisión más humana, informó Felipe Moreno Salazar. Bueno, un saludo a Canal Capital. Eh, me gustaría que pudieran ver mis películas sexto Festival Internacional de Cine de Cali Fit Cali